Vale, vamos a ver básicamente eh, cómo funciona NX con, con MCD. ¿vale? Eh, vale. Aquí tenemos NX, es un CAD que seguro que conocéis. Vale, entonces vamos a hacer una virtualización, pues lo más básico de todo es meter una pieza y ver cómo, cómo se comporta en torno a, a la gravedad vale vamos a agregar un componente nuevo dentro de moderado ¿vale? y aquí dentro pues nos vamos a crear una una pieza eh, mcd pues tiene Dentro de, de la misma herramienta, pues tiene su, su programa de, de diseño, ¿vale? Que es el mismo que en X, evidentemente. Vamos a crear un bloque. Vale. Se comporta como un, como un ensamblaje. Si conocéis un poco el, eh, los ensamblajes de NX, pues se comporta un poco, en principio, de la misma, de la misma manera. activaríamos estas serían las herramientas básicas de, de, de MCD, vale. Tenemos que definir un cuerpo rígido, que sería el caso. Aceptamos. Vale, esto, este elemento que, que aparece aquí aparece dentro de la plantilla, ¿vale? Sería un, un suelo, ¿vale? Esto está definido como suelo, o sea, el 00. Bueno, en este caso si reproducimos o le damos a aplicar. Pues vamos a ver cómo la pieza se cae por efecto de la gravedad, ¿vale? Que es lo más, lo más básico que podemos hacer, ¿vale? Calcula automáticamente el volumen en base a un material eh, inicial que por defecto pues nos pone el acero, ¿vale? Vamos a hacer eh, que esta pieza pues, pues pueda colisionar con otras piezas, ¿vale? Que sea otra, otra parte muy básica de, de lo que sería, ¿vale? Vamos a definir este objeto como colisionable, ya por defecto esta que veis aquí el suelo ya está definido como un objeto colisionable, vale, entonces si pinchamos vamos a ver que se cae y si pinchamos con el ratón por encima podemos pues, manipular esta pieza, ¿vale? podemos pues, lanzarlo al vacío, ¿vale? paramos y volveríamos a empezar, ¿vale? podemos mover la pieza caería, sería un poco lo más lo más básico que podemos hacer dentro de esto. Mi intención es daros unas pinceladas muy básicas pues para que veáis un poco cómo funciona y que, que en principio pues es bastante bastante sencillo de manejar, teniendo unas nociones un poco de, de mecánica y unas nociones un poco de electrónica eh, y de, de programación sobre todo, pues bueno, que, que las herramientas de diseño y de simulación en sí pues, son bastante sencillitas, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora, eh... vamos a ver pues, pues un elemento bastante básico, pues una, es una cinta de transporte. ¿vale? Vamos a ver aquí, vale, aquí tendríamos una cinta de transporte pues tenemos que definirle pues que esta cinta nos va nos va a mover un elemento por encima de ella. ¿vale? No está programado. ¿vale? Entonces tenemos que decirle que este elemento, aquí tenemos eh, como típico de, de NX, pues tenemos los árboles. Aquí tenemos un árbol también de, pues de, de los diferentes componentes que vamos a colocar. ¿vale? Vamos a definir esta botella como un cuerpo rígido. ¿Vale? vamos a definirla también como cuerpo de colisión, ¿Vale? y dentro de los cuerpos de colisión pues tenemos diferentes opciones, ¿vale? podemos englobar dentro de un cubo o podemos decirle que sea un cilindro y se englobaría dentro de él o podemos decirle también que sea una malla, ¿vale? la malla pues requeriría pues, más memoria, más proceso, si tenemos muchas mallas, pues el, el, el proceso pues se ralenta, ralentizaría un poco. ¿vale? Vale. Vamos a definir también como cuerpo de colisión esta, lo que va a ser la cinta, vale. Vale. y vamos a definirlo como superficie de transporte. Le decimos qué vector va a ser el que va a transportar y a qué velocidad va a ir. Vamos a ponerle 100 de velocidad y vamos a ver. Vale, vale vemos pues cómo esa botella pues va circulando por, por la cinta. Evidentemente cuando llega al final de la cinta pues se va a caer al infinito. Desde aquí podemos manipular, tenemos un, un chequeador y desde aquí podemos manipular pues, la velocidad de la cinta, por ejemplo, o, o los parámetros de ese movimiento en el, en el punto de la simulación. ¿vale? Cuando estamos simulando pues, podemos ir cambiando aquí los diferentes valores. Aceleramos un poco y vamos a ver pues, cómo, cómo se cae. Bien. pues un cristal roto. Vale, estos si queréis son los elementos pues, más sencillos de, de simular. ¿vale? Eh, vamos a ver la, la siguiente parte, va a ser un poco, pues como a esta cinta le vamos a poner un, un sensor eh, pues, de paso. ¿vale? Puede ser, vamos a simular un sensor, podría ser un sensor inductivo o un final de carrera o, o una célula de, de, de posición, vale. Todas las piezas. Vaya. No quiero cerrar. Vale, aquí tenemos la, la misma cinta de transporte y, bueno, que hemos, hemos montado aquí como ensamblaje. Al final viene a ser un ensamblaje. ¿vale? Y aquí vemos pues, que ya tenemos una, una cinta definida, tenemos cuerpos de colisión. ¿vale? Vale, y aquí lo que vamos a hacer es definir una señal. ¿vale? Y esta señal es la que va a decir que este elemento ha eh, colisionado. ¿vale? Le vamos a reproducir. Vamos a ver cómo se mueve la botella. Vamos a acelerarlo un poquillo. Vale, también tenemos un generador de. Un generador de piezas, ¿vale? Dentro de. De, la, de las herramientas que tenemos, pues lo típico de una máquina es que vaya alimentándose por un alimentador. ¿vale? pues Aquí lo simulamos con esta herramienta, una fuente de objetos. Le vamos a decir que cada, cada dos segundos, cada cinco segundos o cada minuto, pues aparezca una pieza. ¿vale? de lo que estamos definiendo con esta fuente de objetos. ¿vale? Vamos a acelerar un poquillo. Y vamos a ver que cuando... Cuando llega aquí a, a este sensor de colisión, va a activar una señal que hemos definido con ese objeto de colisión, ¿vale? Y le vamos a decir que vigile ese, ese sensor. Veis que se enciende una línea azul diciéndome que por ahí está pasando algo. ¿Vale? Vamos a chequear aquí. Veis que cada vez que, que toca se enciende este chivato. Vale, esta señal la aprovecharemos pues, para generar código de código booleano o código de automatización ¿vale? o bien para, para enchufarlo a un PLC. ¿vale? Ahora, por ejemplo, le vamos a decir que cuando llegue a esta señal, cuando se active esto, que se pare la cinta. ¿Vale? Vamos a hacer de esta manera, lo que hacemos es definir operaciones, ¿vale? estas operaciones vamos a decirle que cuando, cuando llegue a cierto sitio, que sea la condición, va a hacer cierta acción. ¿vale? Aquí vamos a definir la acción, la acción va a estar vinculada a la cinta de transporte y en este caso va a ser que la desactive, ¿vale? que pare ese movimiento. ¿Vale? que lo pase a true. ¿Vale? Aquí le decimos que la señal que va a activar esto va a ser esta, cuando se ponga en verdadero. ¿vale? Y vamos a observar eso de cuando, cuando llegue aquí. Vamos a acelerar un poquillo. Vais a ver eso cuando llegue la... La cinta del sensor, o la botella del sensor, pues pues va a parar la cinta. Siguen saliendo botellas porque eso está programado. Vale, pues no para. Vamos a vincularlo directamente a la colisión. y que se quede en falso, ¿vale? Esto es lo que nos fallaba. Siguen saliendo botellas. Vale, y es, veis que se pone, cuando se activa una señal, se desactiva la otra, ¿vale? Esto sería, básicamente, sería reproducir tantas veces como necesitemos esto. Una máquina pues viene a ser un montón de sensores y un montón de actuadores que interactúan con estas señales, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora un poquillo, a ver si me deja cerrarlo. Voy a parar la simulación. ¿Veis que seguían apareciendo botellas ahí? ¿eh? Vale. Bien, ahora sí que ha cerrado directamente. Vale. Bien, ahora vamos a hacer básicamente pues un movimiento lineal, vale. Vamos a, a definir un elemento. Vamos a crear, como antes, un, un elemento bien dentro de ensamblaje o fuera dentro de modelo. Aquí, dentro de esta pieza de ensamblaje, vamos a crear un, un bloque de 100%. Vale. y este elemento le vamos a dar un, un movimiento, ¿vale? Vamos a definirlo como cuerpo rígido. Vamos a definirlo también. Eh, bueno, no sería necesario, pero bueno. Aquí tenemos eh, diferentes formas de mover una pieza, ¿vale? Tenemos, pues bueno, lo que serían juntas mecánicas, que bueno, pueden ser temas de giro. Pueden ser temas lineales de desplazamiento, temas de rozamiento, ¿vale? Y luego también tenemos una parte de conexión. Podemos crear cremalleras, engranajes, podemos simular todas estas cosas. Podemos generar levas, levas mecánicas o podemos hacer levas electrónicas, ¿vale? Levas definidas en base a un, a un programa, a una gráfica, ¿vale? Bien. También podemos definir muelles, ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, en este caso vamos a definir una junta deslizante que va a incluir a este elemento. ¿vale? Este elemento va a ser el que se va a mover en esta dirección. ¿vale? Lo que hacemos es mover este elemento, permitirle que se mueva en esa dirección. ¿vale? Con este botoncillo de control de posición. Aquí lo que definimos es eh, cómo, eh, cómo se va a regular este movimiento, ¿vale? Definimos cuál es el elemento que se va, el elemento programado para moverse, y le decimos cuánto se va a mover y a qué velocidad se va a mover. Podemos definir aceleraciones, podemos definir fuerzas desde aquí, ¿vale? Si le damos a, a simular, pues vemos cómo se mueve, ¿vale? parado. Si venimos aquí le podemos decir que este elemento se mueva pues 500 más ¿vale? y podemos decirle que se mueva a más velocidad. ¿vale? Bien. Siempre se va a mover en, en esta dirección, no llegará a caer. ¿vale? Bien. Lo que vamos a hacer es construir otro elemento, lo vamos a poner fijo y vamos a ver cuando se mueve y colisiona con otro elemento qué es lo que qué es lo que pasa. Vale. vamos a crear dentro del ensamblaje otro componente. Vamos a moverlo. Vamos a cambiarlo de color. Bien. Vale, tenemos que definir los dos como cuerpos, de, como cuerpos rígidos para que interactúen en el cálculo. Vale, siempre que, que definamos cuerpos rígidos interactúan en el cálculo, si no definimos como cuerpos rígidos pasaría a ser una parte de decorado. ¿vale? Si, si una, una máquina pues, le solamente se mueve un motor, pues el, el resto de máquinas no haría falta calcular. ¿vale? Si interactúa con, o, con una pieza, con una pared, pues tendríamos que definir esa pared como cuerpo rígido. ¿vale? Y también como cuerpo de colisión. En este caso vamos a definir este elemento como cuerpo colisionable. Vale, este ya está definido como cuerpo colisionable. Vamos a definir este también como cuerpo colisionable. Vamos a ver qué pasa. Vaya. Vamos a moverlo un poco más. Ponerlo un poco más cerca para que le empuje. Es un cuerpo rígido contra un cuerpo rígido que deberían de... deberían de colisionar. Vale, pues le empuja. Ahí. Vale. Si le decimos que este cuerpo esté quieto en el espacio, que sería un tipo de junta, decimos que este cuerpo esté ahí quieto. Vale. Entonces, intentar empujar y vais a ver que ahora hace una hace una fuerza, ¿vale? Bien. Otra de las opciones que tenemos es una junta de, de resorte una junta de muelle, ¿vale? Un resorte lineal que bueno, definido desde un punto hasta otro punto, que es donde va a, va a estar conectado el, el muelle, vale, Y aquí tendríamos pues una, unos valores Inherentes del muelle, pues vamos a ponerle 1000 newtons. Vale, vale, que la fuerza es mucho mayor que el muelle. Vamos a definir el muelle, vamos a ponerle un cero más. Si Le pondremos un cero más, no sé qué. ¿Ves que le, le cuesta un pelín más? Vale. Parece ser que, que la fuerza que, que hacemos. Tendríamos diferentes, diferentes sensores también, ¿vale? Tenemos disensio, sensores de. De, de colisión sensores de genéricos que aquí podemos definir pues, pues si un sensor de fuerza si es un sensor de distancia si es un sensor de velocidad ¿vale? y tenemos también interruptores limitadores, podemos decir mira, cuando, cuando este elemento sobrepase x fuerza pues quiero que pare o sobrepase de cierta velocidad pues quiero que pare o cierta aceleración ¿vale? Vale, vamos ahora con movimientos circulares, lo que viene a ser un motor, ¿vale? Si tenemos un motor, pues al eje le tendríamos que aplicar una fuerza, eh, un movimiento circular, ¿vale? Voy a insertar un cilindro. Eh, cuando, cuando construimos geometría podemos hacerlo bien como ensamblaje o podemos hacerlo bien como modelado, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo como modelado. Menú Insertar. Vamos a crear un cilindro dentro del 00. Vale. Vamos a hacerle pues, un, una esquinita pues, para, ver, para ver cómo se mueve. Vamos a crearnos un cono quizá aquí. Vamos a hacer una extrusión y le hacemos una, una resta. 5. Y le decimos que lo, que lo sustraiga. Bien. Esto vamos a ocultar. Vamos a definirle desde el, desde el módulo de mecatrónica que este elemento va a girar. Tenemos que definir cuerpo rígido. Vale, definido el cuerpo rígido le vamos a decir que, que es una junta de charnela. Vale. ¿Cuál va a ser el cuerpo asociado? ¿Cuál va a ser el vector? ¿Y ¿Cuál va a ser el punto de giro? Imaginaros que es un eje de un motor vale. y desde aquí vamos a definir un movimiento. Vale. Cuando definimos una, un elemento y es una charnela de giro, ella detecta y bueno podemos definirle aquí si son revoluciones, o sea, 100 revoluciones, 100 vueltas y vamos a moverlo a tantas vueltas por segundo. Podemos definir aceleración.